el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tomó protesta a Marco Antonio Contreras Becerra como director de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente para el periodo 2019-2022. El director agradeció a la comunidad por haberle entregado su voto de confianza y permitirle seguir al frente del plantel por un periodo más. Asimismo, hizo el llamado a la comunidad estudiantil y planta docente a sumarse a su plan de trabajo y en unidad mantener al Ateneo como un centro educativo de gran calidad. La conferencia Masacres y Desapariciones de Migrantes, Genocidio o Crimen de Lesa Humanidad, a cargo del padre Pedro Pantoja, fue presentada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación como parte de las actividades del Programa Ambulante de Conferencias Magistrales sobre Comunicación, Diversidad y Desarrollo Social del Cuerpo Académico Comunicación para el Desarrollo Social. El padre Pedro Pantoja ha destacado como un importante activista, promotor y defensor de los derechos de las personas migrantes y por ser asesor de la Casa del Migrante Posado Belén. El Instituto de Enseñanza Abierta Unidad Saltillo cumple 45 años de ofrecer una alternativa para quienes no tienen la posibilidad de cursar sus estudios de bachillerato en un sistema escolarizado. Durante los festejos, la directora Luz María Gil comentó que durante este periodo en el IDEA se ha trabajado arduamente para ofrecer educación de calidad a los alumnos. Durante los festejos se entregaron reconocimiento a los docentes del plantel por trayectoria de 10, 15, 20, 30 y 35 años de servicio internacionalización la Escuela de Ciencias Sociales es sede del Octavo Coloquio Internacional del Noreste Mexicano y Texas, del 21 al 23 de noviembre. El evento es organizado en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto de Investigaciones Históricas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como Centros de Investigación e Instituciones Educativas Nacionales e Internacionales. Las actividades serán de 9 de la mañana a 19 horas en las instalaciones de la Escuela de Ciencias Sociales ubicada en la calle Benito Juárez, número 139, en el Centro Histórico de Saltillo. Vinculación La Facultad de Jurisprudencia firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mediare, Mediación y Justicia Restaurativa para Todos AC, mediante el cual se busca que los alumnos aprendan a trabajar a través de la cultura de la paz y a resolver conflictos por medio de la mediación. Mediare fue creada por medio del esfuerzo de muchos interesados para posibilitar una nueva forma de relacionamiento social en América Latina y España. El rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, expresó que la firma de este convenio es una gran oportunidad para trabajar a través de la mediación y de la justicia restaurativa, ya que es un tema de relevancia en la actualidad para promover el respeto. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.